¿Pueden sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago. Se nace cansado y, y se vive, vive para descansar. Ama a tu cama como a ti mismo. mismo. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. ayúdalo. Descansa de día para, para que pueda dormir de noche. noche. El trabajo es sagrado. No, no lo toques. toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo, lo hagas, hagas hoy. Otro. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma. Nunca, Nunca nadie, nadie se murió, murió por descansar. Si el trabajo es salud, que, que trabajen, trabajen los, los enfermos. enfermos. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate, siéntate y espera y que se te pase. Amén.